Hola, buenas. Soy Ramón, otra vez aquí ante cámara. Esta vez para presentar un nuevo vídeo eh, de un trabajo que me ha tocado hacer este fin de semana aquí en casa. Eh, relacionado El tema está relacionado pues con la decoración, la pintura. Yo no soy profesional, pero bueno, creo que le podemos dar un aprobado. Eh, en el vídeo pues creo que detalle un poquito más o menos el trabajo que se ha hecho y espero que os guste. Y gracias por verme. Nos vemos. a ver si pintamos aquí una chapuza, una habitación que la vamos a cambiar un poquito de color. Entonces hemos tapado todo el suelo, rodapié, el, el armario, la ventana, ya he recortado un poquito los rincones. Y demos de una vuelta en la grúa para que vea un poquito el teléfono, lo que, lo que más o menos llevamos hecho. Entonces estoy utilizando un, un rodillete que creo que le llaman recortón y se da bastante bien porque ahora lo vais a ver. por la parte de arriba que Bueno, vamos a meter el pango el... el... y el rodillo. No gran rodillo. Creo que está pasable y estoy grabando desde mi grúa particular, ya os enseñaré cómo funciona.